Sí. Eh, y bueno gente de fondo con virus vi? traigo un vídeo de un turno estamos aquí en la versión 3.29.2.0 eh, ha salido esta nueva versión justamente ayer en la cual han metido una nueva cosa no sé mmm, cómo no sé, le ha dado a Nelson por meter una actualización en simplemente un martes no sé no es algo que suele hacer mucho a Nelson pero bueno Aquí está una actualización ayer martes y bueno eh, han añadido una nueva, un nuevo objeto que es lo más importante diría yo eh, de todo lo demás que han añadido que han arreglado bueno han arreglado algunas cosas que es el heavy crossbow han arreglado algunas cosas de ahí, algunas cositas más, ¿vale? pero no mucho no muchas cosas más importantes, simplemente han añadido eso que vais a ver ahora, ¿vale? Eh, bueno, ahora si venís aquí al apartado de crafting, vais a ver que aquí abajo pone Craft 0 Kelvin Weapon Kit. ¿Qué es esto? Esto es un objeto que sirve para congelar eh, a, a las a las personas, eh, se supone eh, cada vez que mates a uno pues lo, lo vas a congelar eh, se lo he equipado a a esta mapa strike, bueno no se lo he equipado la he conseguido con el esto equipado eh, y como podéis ver se le puede poner tanto el cero Kelvin como el kill counter, puede poner el kill counter o el otro eh, y a la vez el cero Kelvin vale vamos a probarlo a ver si funciona con zombies vale vamos a irnos al single player a ver qué tal he conseguido esa nueva mapper una mapper mythical bastante chula la verdad está ahí en la cuenta secundaria por eso solo tengo tres mythicals y aquí la estamos viendo vale eh, como podéis ver no se no se le ve eh, ningún plante nada nuevo el, el, la cosa esa de, de hielo que, plan, que sirve para congelar no tiene nada nuevo si nos acercamos aquí al zombie matamos es ver que no pasa nada vale es decir, que con zombies no... no ocurre no ocurre con zombies, vale pues... vamos a meternos en... una arena, por ejemplo esto eh, no vale eh, play, server, internet, un vale y no parece que valga, ¿no? Un cañón arena no puedo jugar, un cañón arena, si no, si no es esto. Te he mandado 10 segundos. Tengo map, loco. Oh, tengo maple para vos también. Ah, perfecto. Por acá estaba corriendo un negrito y me lo maté. No. Uh. Eh, nada más vale Ah, sí, este, este, este server ya me acuerdo, acá había una base muy gigante Eh, allí, allí viene uno, eh Son sí, dos Sí, sí, ya me maté a uno yo Muerto uno Muerto bueno. Eh, no se ha co ¿no congelado ¿No se congeló? No Estafa, mira No, estafa, no, eh, algo Algo abre si, sí, si, sí, aquí tengo yo también una alice. A lo mejor tengo que, tengo que darle algo para que se vea. A lo mejor es con los, rag, los ragdolls. Venía a hacer acá que hay una base de pan medio abierta. Creo que estaban rayando. Voy. Creo que sí, estaban rayando, pero no. Hay más pero. ¿Es para eso? ¿Dónde está? Ah, mira. Tocado de estero, ahí, ahí. Yo estoy en esa, vale, ahí, vale. esa, yo soy el verdín. Eso, espera que me ponga mi skin. Sí, no te, pero te, que te, no, te, no, está, no están ni en grupo, eh. No, no, no. Estoy Ah, sí, el de otro? guante. Es que me había conectado con el de guante. A ver, la había dejado tocado. Puedo acoger a estero? Me estoy saliendo del grupo. Vale, ¿usted? Creo que tienen que haber unas opciones sí tiene que haber Papá, desactivaste lo de la sangre, ¿no será? Gracias. Ah, no, lo de los cuerpos, lo de los cuerpos, en serio lo Sí, tiene que ser los raps, pues. tiene que estar atrás. ¡Ay, me mata! Ahí, ahí, ah, ah, ¿eras tú? Sí, era tú Vale, vale, sí, sí, son los ra es el rapsdol Los cuerpos sí. Vale, que tiene, que... tiene que estar, que, que estar activado el rastro para... Ahí se me conecté en el coso Vale Tiene que estar, tienen que estar activado los rastros Muy bien Sí uh, ¿Cómo vale? Voy Ah, vale ¿Dejaste congelado? Sí, te deja congelado <risa> <risa> Congelado, momento? congelado y muerto Sí, te cobro A ver vos veis el cuerpo yo no, no me veo mi cuerpo no no, no, no ahora mismo ahora ha desaparecido ah, unos segundos dura Sí, dura unos segundillos okay. me he cargado al que te había matado ¿Eh? que me he cargado al que te había matado nada más para vale, ahí, no, ahí no me mató ninguno ¿eh? vos me mataste pero Ah, no no, sí, no te vos, a ver, no no no Ahí hay uno, ahí mira. Hay sí. un Ah, mirá, aquí, aquí hay un muerto ahí. Igual capaz que yo no la veo porque no tengo... Mira, otro congelado es que no tengo vos raza, otra pasada? Eh... Sí No tengo la RAF eh... Qué, Qué guay No, no, lo he matado, lo he matado Qué guay como quedan congelados, está muy chulo, ¿eh? Bueno, está mal. Bueno, se todavía no, no lo vi, pero... ¡Está muy guay, está muy ¿no? guay! Está muy guay, ¿eh? Me aparece la mapa, el que no está cargada, y sin ningún... No lo veo. Pero sin ningún charácter, y... Ahí está, ahí está, está. ¿Dónde está? Está detrás de un árbol.